Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Bueno queridos, quiero hacer antes que nada dos anuncios De paso vamos tirando una batallita y quiero jugar eh, como está la FB4005 en camino a Vamos a probar una batallita a ver qué sale Capaz que sale para el reverendo tuje, pero bueno, no importa Reverendo tuje significa mal, básicamente Bueno, anuncios que quiero hacer Recuerden que el día de hoy que no sé qué es, miércoles, no sé, miércoles eh, 22 de julio, bien, de 2020, si no mal recuerdo, ya no me acuerdo ni el año, que hay muy poquita gente conectada. Bueno, la cuestión es que mmm, hoy a las 21 horas voy a estar haciendo el evento de eh, en el cual... Básicamente vamos a estar entregando un Tier 7, bien la gente de World Gaming, recuerde por los 5000 suscriptores de YouTube, nos da la posibilidad de sortear, que en realidad no va a ser un sorteo, va a ser una competencia como hicimos con el del Tier 6. Me gustó este formato, lo fuimos puliendo, había cosas que modificar, las hemos modificado y eh, creo que estamos preparados para la eh, aniquilación total de ustedes contra ustedes. ¿Cómo va a ser? Va a ser un formato en el cual hay dos equipos, básicamente se van eliminando, el equipo que, que pasa se vuelve a dividir en dos, mmm, se vuelven a eliminar, ya van a quedar menos, se vuelven a eliminar, eliminar, se vuelve y hasta que queden dos. Después va a quedar uno contra uno y ya directamente va a haber un ganador. Así que chicos, hoy va a haber un tier 7 como Premio, un tier 7 premium, que puede ser el 1357, el Panther M10 o la su 12244. Así que no desaprovechen la oportunidad, porque no en muchos canales van a tener la chance de poder estar eh, ganando por ustedes mismos, por sus propias manitos, un tier 7. Bien, eh, ¿qué más? Eso por un lado. Después, otra cuestión. Si quieren ingresar al clan Nando Army, que tenemos ya somos un montón, pero bueno, hemos hecho algunos cambios, hemos pulido algunas cositas. Así que nada, chicos, espero que. Que les siente bien entrar, que tengan ganas. Tienen que hablar con el señor XX. Con Z Crosero. Eh, si no, fíjense en mi perfil del clan nando k pues mi nick. Así que directamente. Cliquean en el perfil del clan y van a poder hablar con el señor Crosero. Eh, que es quien maneja los hilos del clan, básicamente. Y si no, con el señor Chapo también. Que son ambos oficiales ejecutivo. ejecutivos. Bueno, a ver. Eh, estamos con la FB4005, bien. Ah, y después tenemos otro anuncio. El anuncio del fan art chicos. El fan fanart. Eh, hasta el jueves a las 12 de la noche van a poder... Eh, pasarme por Discord que abajo tienen el link en la descripción o sea, miden todos los eventos que tienen para que se diviertan o sea, si no te gusta, no estás jugando tanto al bot, bueno, crea un evento de, crea un evento de fanart si no, te creo otra cosa, y si no, otra cosa, o sea, tenés un montón de opciones ¿Quién es el loco? que silencio Me encanta que nadie espotea a nadie, mm, eso es excelente. Vamos a ver si podemos pegar algún tirillo en el Scorpion. Esta partida puede salir muy bien o muy mal. Por lo general cuando grabo. Buah, se fue con el dinero con una bomba. El tema es que si el para no spotia. E3, E50M L100 está por allá Pero allá hay muchos también Vamos a darnos la vuelta Lo que tiene el FB4005 Es relativa, buena Movilidad Ponele eh, Lo que les decía, el tema del fanart Chicos, pueden hacer un Una creación Que tenga cierto tipo de O sea, cierta modificación bien No, no no agarren algo, cualquier cosa y lo pinten de... Le pongan escala de grises y ya está. Ya tiene que tener cierta elaboración porque si no es como que... Agarren el loguito de la Nando Army y lo, lo pintan de gris. ya está, listo. Eso es todo. Si te corres, Rey, que estás ahí con el Centurion hermoso, pero... Correte. Correte. Ya ese lo hubiese volado y no te hubieses comido esa bomba. 599 al Patton Y si sí, obviamente me la como <coughs> Y ahora me voy a comer La GW Tiger Un solo, una sola Archie What the fuck? No me gusta nada de esto Guachaval, wow, guachaval wow, Que se le pegamos a la FB Fíjense el poder, la potencia Que tiene este cañón, que es realmente Una, una bestia, podríamos decirlo así Tenemos un Daño promedio de 1750 Fíjense que estamos teniendo eh, A ver, tampoco es que estamos Apuntando mucho Los mejores tiros lo teníamos Ahí cuando el Centurion Me tapó, lamentablemente Uh, no me voy a poner ahí porque hay una FB215B. No sería la mejor opción. El puente está desprotegido. Ojo aquí también. Um, está el Leo para ahí. Ok. Si sí, también se viene el otro Scorpion. Chao, me voy de aquí. Es que estamos realmente complicados, te digo. Estamos muy rodeados, ya vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 1, o sea, las palizas nos pegaron. Imposible el cierre de ventícula, esto es eternum. Chaval, lo agarramos al escorpión de costado Lo volamos, literal man, Lo volamos lo, de, lo sacamos de la faz eh, De la tierra, bien Centurion que pide ayuda Yo también, ya que estoy, pido ayuda también. No perdemos nada con pedir ayuda Pasa que Ahí está, la FB-215 ¡Wow, Chaval, 929 pero pasa que estamos en el horno ya, atrás Se nos vienen las hordas asiáticas De T-34 3300, fíjense que no hicimos prácticamente nada Chicos, a ver si le puedo meter Un tiro a ese, si bien el 30B es Que lo vuelo literalmente de un tiro Porque, no 695 Y creo que hasta ahí hemos llegado con mucho amor y cariño. 4.041 de daño. Fíjense lo que tardamos en recargar. Le decía no olvidate, me meto en explosiva. Olvídate. Bueno chicos, fíjense lo, lo lindo que es. 4.000 de daño. Tranqui, o sea charlando, así hablando de la vida sin hacer mucho esfuerzo no hicimos <risa> no nos esforzamos por estar pendientes del minimapa, por ver ¿no? o sea, normal, miro más o menos por donde vienen que pun, que pan, zaraza, zaraza y hemos tenido una partida, creo que estoy tapando todos los números, ¿no? una partida aceptable, podríamos decir, 4000 de daño no está mal, creo, ¿no? Eh, obviamente van a saltarme todos los, los, los, los Pro al cuello, van a decir, no, Nando, con ese tanque Tenés que hacer 9576 Bueno, es posible Es posible, pero bueno amigos Recuerden lo que les dije, hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, miércoles 22 de julio a las 21 En el canal de Twitch, me olvidé de decirlo Que en Twitch vamos a estar Haciendo, mirá, encima salimos top Daño Este es ciencia y me hace que es bueno, ¿no? Si sí, sí, viene con la. Sí, sí, se nota Es que los. Los olfateo ya. Ya sé quién. Te... Por cómo viene, con por cómo se mueve, ya que el chabón ni apunta y ya te la clava con una explosiva. Ya sabe lo que viene a hacer. La tiene clarísima. Te das cuenta. Bueno, eh, otra cuestión que les iba a decir. Recuerden, hoy 21 horas en el canal de Twitch estamos sorteando. Que en realidad no estamos sorteando, estamos compitiendo. Métanse. Tenemos que llegar a los 75 viewers, chicos, tenemos que llegar a ese, tenemos que subir cada vez más para tener más influencia en Twitch um, no sé si quieren saber algo yo les tiro un par de números del, del, en camino al FD4005 porque ya que jugamos la, una, una party eh, bueno, es un tanque extremadamente caro, eso sí, fíjense que siempre vas a pagar créditos porque tiras munición premium este tanque está hecho para tirar munición premium fíjate que con este penetras 92 y pegas entre 1.300 y 2.100 es que tranquilamente podés hacer un daño normal de unos 400 500 600 700 pero con este penetras 230 bien con la premium con la hedge y pegas lo mismo pero penetras 9918 más del doble bien y después tenés la munición estándar que podés sacar un daño promedio si penetras puedes sacar unos mil promedio o sea 1.400 que es una guasada Debe tener un daño promedio de 1.100... Ahí está, daño 1.150. Como el Shad Pancer 100, más o menos. Con 310. A ver, si no tenés un centavo, si estás muy quebrado de créditos, voy a decir algo que los que tienen la FB me van a putear, lo sé. Pero bueno, haces esto, te pones un par de estándar y te pones un par de explosivas. Si estás muy quebrado, bien, y no tenés ganas de, y tenés ganas de jugarlo porque no podés más, yo te entiendo porque también soy muy ansioso. Pero en realidad este tanque no va así. En realidad este tanque va así. Bien. Eh, pero bueno. Ya te digo que cada munición vale 8000 créditos. Cada Hedge. Es un montón. Eh, por eso tenés que sacarle el crédito a cada, a cada munición. Eh, después también voy a, voy a empezar a subir de a poquito. Replays que me vayan mandando. Lo que pasa es que. Ya la primera que voy a subir es la de Munia que me mandó. Eh, que la tengo que ver. Todavía no la, no, no la vi. Pero tenganme paciencia, yo sé que es difícil. Lo que pasa es que lo dejé de hacer porque me, me llegaban de a 50, tenía 50, 70, después tuve 100 replays ahí para meter. Es que era imposible, no tener forma de, de, de verlas todas. Eh, así que en el Discord, pásenmela por Discord por mensaje privado, así. Eh, pero no, no me estén preguntando, che, Nando, la viste? ¿Cuándo la vas a subir? Porque la verdad es que hay un montón. Cuando puedan, les, les prometo que las voy a ir subiendo. Pero tengan paciencia, por favor. Eh, ¿Qué más? Recuerden lo del fanart eh, Una creación que tenga que ver con el World of Tanks O conmigo, no hace falta que sea conmigo O con el canal, si es del WOT, Está bien, tenés mano, te gusta dibujar Y te... querés dibujar la FD4005 Querés dibujar el objeto 268 Vale también, no tiene que ser eh, No tengo que estar yo o, eh, o, o aparecer mi cara o algo mío No, o una cosa o la otra O todo junto o como quieras Por eso el arte es libre y gratuito eh, Ponerle Decirle que es el arte es libre y gratuito a las, a las disqueras, ¿no? Eh, así que, pero bueno, chicos. Eh, creo que no me olvido nada. Y el tema del clan, ya les dije, acá lo tenemos a. a ver que los voy a poner aquí. Acá está. XX crosero. Este es el, el Este es el culpable. Es el oficial ejecutivo, así que cualquier cosa Como está aquí, X mayúscula, X minúscula Cross 0 con doble Z X minúscula, X mayúscula De la Nando Army, si quieren ingresar al clan Y jugaremos a Caramuza y hablo con los chicos si me quieren preguntar cosas por ahí también Así que no hay ningún tipo de problema También abajo tienen los links de eh, Los grupos de Whatsapp, en los cuales informo Cuando hago directo con la cuenta Sheriff vénganse a Twitch a ganar oro Con la cuenta Sheriff, chicos Y si no ganamos oro, también nos divertimos, así que la pasamos bien Y siempre estamos eh, ganando bueno, creo que nada más, no me olvido nada Los quiero mucho, muchas gracias por todo Y nos vemos en la próxima Chau chau